Esta es mi preciosa aplicación, mi página, Visparing. Eh, vamos, eh, yo no he ahorrado mi puta vida para, para que os hagáis una, una idea. Lo que pasa es que me pareció bastante buena idea, tal y como está hoy en día, bueno, desde hace ya tiempo, que si la electricidad, que si la gasolina, ahora ya es para fliparlo y todo eso, pero ya tenía la idea desde hace bastante tiempo de hacer algo para... Pues eso, para algunos tips de, de ahorros de, de poder ahorrar algo en, en cosas cotidianas, como por ejemplo es para mí el coche, que lo utilizo para ir a currar, para ir a comprar, para cualquier cosa, o la electricidad, que en mi casa todo es eléctrico. Y me pegan unas, unas estacadas los de, los de las facturitas de la eléctrica, que flipas. Eh, Ese es más o menos la, el por qué he hecho, he hecho esto. La instalación, el proyecto es básicamente como todos los compañeros, lo yo lo he puesto aquí, versión, extended version. La API tiene varios endpoints, pues de comunidades autónomas, provincias, municipios, todo esto es para, para poder ofrecer datos por diferentes, o sea, con diferentes filtros aunque no me ha dado tiempo a, a implementarlos todos, ya lo veremos ahora después eh, tengo también de coches, tengo pues eso como 44.000 o casi 50.000 modelos de coches diferentes para que puedas elegir el tuyo y tener los datos de, de consumo y capacidad de depósito de tu, de tu coche para saber cuánto te va a costar llenar el depósito eh, gasolineras, pues estos son gasolineras de toda España que se actualizan con información que está colgada en el ministerio a diario se actualiza, pues imagino que cuando actualizan la gasolina a sus precios, yo me la bajo, la, la toqueteo un poco y me la guardo en, en mi base de datos cada X tiempo para tener los datos actualizados. Y luego de usuario, simplemente para que cuando te registres y metas la primera vez tus datos, pues más o menos se quedan ahí ya guardados y cualquier en cualquier ocasión que entras a la aplicación ya los tienes, ya los tienes disponibles. Esto es unas pocas capturas y tal, ahora lo veremos en funcionamiento. Las tecnologías que he utilizado, básicamente como, prácticamente como los compañeros, Fastify para, para, la, para la API, eh, MongoDB utilizo para la base de datos, Node, está hecho en Next, Next. Eh, NodeMonk que es para para el desarrollo también, he metido gráficos con Charger Yes, Reduce, que también al igual que que Almo yo dije voy a, voy a hacerlo en Reduce porque mi curro utilizan y dije pues aprovecho, voy aprendiendo y le voy cogiendo un poquito el, el, el tranquillo y bueno agradecimientos pues a todo el mundo que me ha dado... Que me ha metido sí. mucha caña para que cambiara de diera el salto y cambiara de, de mundo. Me metiera en todo esto, tanto en el de Data que hice ya hace unos meses como en el, como el que voy a acabar ahora. Eh, a todos vosotros, profesores, compis y demás, eh, pues que hacéis las cosas mucho más mucho más fáciles. Eh, bueno, os enseño un poco la paginita, si no ha cascado, ya tanto tiempo abierta. Esta es la, la página. Eh, me voy a desloguear. Para esta sería según según entra alguien que no está logueado, eh, pues esta es la, la vista principal. Tiene ahora mismo dos secciones nada más que sería pues, ahorro en carburantes y, y controlar el precio de la electricidad. Aquí tuve un problema porque mi idea era que con el, el identificativo de tu factura de la luz, que es el, el CUPS, hay, hay muchas APIs para, para sacar los datos y poder hacer una comparación con los precios actuales y tu, fa y tu factura, a ver si estabas ahorrando, si no estabas ahorrando y, y comparación de precios, pero eh, para cualquier API de, de ese tipo necesitas ser un comercializador de energía. Me preguntan en algunos sitios y me mandaron un poco a la mierda. Eh, te logueas como, como de costumbre, y bueno, aquí tendríamos ya nuestra página. Si no tuviéramos datos, yo tengo datos ya almacenados. Si no, te aparecería aquí ese, ese banner amarillo que aparecía antes para que te pases por tu área personal. Que la puedes abrir aquí dándole a tu, a tu usuario. Y bueno, pues aquí tienes ya una, una lista de coches enorme que se carga aquí según vas. Puedes elegir cualquiera, no sé qué es un Morris. Voy a elegir alguno que tenga datos, pues si no, eh, Alfa Romeo. Venga, vale. Aquí tienes modelos y de todo para aburrir. Te aparecen aquí los datos de tu coche. En caso de que fuera mío, te lo guardas. Te aparece el CDS, los litros, el consumo. Si ves que estos datos son incorrectos, hay algunos modelos, pues por tal y como está el scrapping donde saqué los datos, hay algunos que no corresponden los datos y está todo a cero puedes coger y si te lo sabes pues los rellenas y los los guardas y se actualizan tanto en tu perfil como en la base de datos con un, con un pequeño campo de validación para que un administrador pueda validar esos datos luego aquí pones el municipio pues yo por ejemplo vivo en Móstoles pues lo actualizas y te vas aquí a ahorrar en gasolina y te dice pues dónde está más barata la gasolina cerca de tu casa en este caso el diésel eh, aparece, he conseguido por fin y después de, después de estar en África mucho tiempo pintando puntos y no enterarme eh, pintar los puntos en donde toca donde está cada, cada gasolinera con su pequeño eh, panel aquí informativo si, si, la, si le clicas y bueno un poquito más aquí información básica dirección y demás, quería poner para cuando abres con el móvil y demás un pequeño botoncito para poder ir a la ubicación y cargarla en el, en el GPS que se puede pero no me ha dado tiempo y bueno he reducido los, los, la búsqueda a 10 pues porque cuando buscas otra cosa que bastante, me ha gustado bastante es que la búsqueda la realizo con, con Mongo que tiene una, una característica que le puedes mandar eh, latitud y longitud y si tienes indexados los, los puntos de cada una de tus gasolineras, la, la latitud y longitud de donde están, que eso viene en la base de datos de donde saco la información, tú le metes una latitud, una longitud y una distancia y te aparecen pues, los 50, 100 o X puntos más cercanos a, a esa longitud y latitud. Eh lo he reducido en 10 de todos los que me ofrece para, y ordenados, quitando los ceros porque hay algunas gasolineras que no actualizan, que no actualizan bien y están a cero. Entonces me quito todos los ceros y todo lo que no me sirva y, se, y te, te ofrece en este caso, si tienes un coche diésel, pues, pues el diésel. Si fuera gasolina, aquí te aparecería ordenado por el, por el precio de, de la gasolina. Y por último, pues para la electricidad, que me quedé un poco a medio gas pues porque mi idea no al final no ha podido ser la, la que era ahora mismo lo único que, que puedo ofrecer es un, un gráfico con el precio de la, de, la, de la energía del megavatio famoso este por hora a lo largo de las 24 horas del día mañana si lo miras pues te saldrán las 24 horas de, de mañana eh, me ha gustado porque conseguí al final pues que dependiendo del máximo y del mínimo te aparezcan en rojo las, las cifras más altas la, las horas a las que está más o menos a, a un, a un en la, en la media, por decirlo, en amarillo y las horas más baratitas en, en verde. Así que ya sé que si queréis poner la lavadora a las 4 de la mañana os va a salir de puta madre esta noche. Bueno, no, esto era de ayer. Y por último aquí un este de contacto, pues, por si alguien me quiere contar su vida y demás. La verdad es que ahora mismo no tiene mucha utilidad y me falta que voy a cotillear el, el código de Jesús, por supuesto, para, para ver cómo hace lo del mailer, porque es lo único que me falta, engancharlo para... Para, para enviar el email, el, el formulario. Y esa es toda la web, si queréis ver un poco de, de código la, la base de datos es bastante parecida a, a la de los compañeros con user data que guardas pues, el email, lo que te viene de, de auth cero básicamente que, que discrimino por el email, te puedes loguear con 20 redes sociales diferentes, pero al final yo te voy a reconocer por tu email, entonces si te has metido una vez con tu email yo ya te reconozco con eso, eh, municipio, los datos del coche, luego tengo pues datos de provincias, eh, estos son coordenadas, eh, municipios de, de toda España que también me los tengo guardados, gasolineras, códigos postales, o sea, tengo que meter bastante, quiero meter en, el, en la vista del mapa, cuando cuando tú abres el mapa, quiero meter aquí arriba unos filtros para poder ir cambiando pues, por código postal, por ciudad, por provincia, etcétera. Lo que pasa es que tampoco, al final, cada cosita que he ido haciendo con, con Redux y con, con los estados en, en la página me ha costado bastante quebraderos de cabeza y he ido, he ido despacito. Y poco más, en el front. No sé si me queda mucho tiempo, si no sigo hablando, si no me preguntáis, hay cualquier cosa. 30 segundos. Pues nada. De mis componentes, de lo que más me ha gustado, por ejemplo, que no sé dónde lo tengo, aquí, el search box este, que cuando empiezas a meter letras eh, para, para poner tu municipio, me costó, Dios y errores, si quieres meter aquí algún pueblo, o, o el de Alex, uy, vaya, qué raro que haya cascado, ponemos Ruby, pues también aparece el pueblo de Alex por aquí, y se va autorrellenando y puedes, y puedes seleccionar. Mira, dentro. Uy, qué, qué barato esto me parece para ser una refsor. Esto no lo actualiza. actualizado. Qué buena noticia me das. Pues ya sabes dónde ir a echar gasolina. Eh, una cosa, para los que seáis socios de Costco, en Getafe hay un Costco y creo que estaba a 1.30 y poco. O sea, el, si 10, el... Cerca, y a cerca de cerca. Ya me de Costco. Es mira soy, soy el único que se ha reído cuando has dicho que, que te habías quedado medio gas. <risa> yo no me di cuenta, la verdad. Oye, eh, un aplauso, ¿no? Para Daniel. Para un aplauso. Daniel. Vamos. Un aplauso. Eh, no sé. Se, yo, Daniel, ¿qué quieres que te diga? Eh, no, no me quiero deshacer en halagos, pero se nota que tienes ya dos bootcans a tus espaldas, eh, que estás cogiendo muchas tablas. En, en el curro y esto se ve por los objetivos que te marcas. O sea, que le metas aquí mogollón de información eh, de gasolineras, de toda la información de los coches, la ambición que tienes, eh, que te pelees y digas, joder, ¿cómo hago lo de marcar 10 puntos? Y ese, ese tipo especial que tiene Postman, o sea, perdón, que tiene Mongo para la ubicación, o sea, vamos. Mm, estos son ya cuestiones de, de un desarrollador, o sea que vamos, muy, muy bien y súper, me ha encantado, me parece que está súper fino de las gasolineras, los mapas, tal, me parece, joder, es que es, es graciosísimo y que funcione tan bien y vaya tan fino, está, es una maravilla. Vamos a Esto tenemos que terminar de pulirlo, de publicarlo en producción, por supuesto, porque lo necesitamos todos. Así sí, por Mark, que... necesito ayuda. ¿eh? Llevo un día y medio intentando subir esta producción y me siento inútil. Eh, el lunes pásate por, por la oficina y lo vemos si quieres. Ah, pues O, sí. la, o el día que quieras, la semana que no, viene. No, no, el lunes voy a la oficina al curro, así que cuando salga como el otro día me paso. Vale, perfecto. Genial. Y nada, aparte de eso, la verdad es que poco, poco más que decir, tío. Eh, me parece genial y sobre todo me encanta que, que echemos el broche de las presentaciones con este proyecto. O sea, creo que es terminar mmm, por todo lo alto con, con todas las presentaciones que han estado muy bien. Ah, se me ha olvidado que luego lo hice, bueno, lo hice yo. Cogí un cerdo que encontré por ahí por internet que me recordaba a esta mierda, que es mi cerdito de cuando fumaba, que todavía está lleno de, de pasta de, de los paquetes de tabaco que no... Y le puse un dólar en la cola. Es lo mejor del proyecto. Me, me da cuenta. me da, buen, buen, buen toque ahí. O sea, si ves las tres horas que pasé con una mierda de, de editor de imágenes de Ubuntu buscando para ponerle la mierda de sal cerdo. O sea, empecé así y dije, madre mía, mal vamos. Muy bien, tío. La verdad es que felicidades. ¿eh? Eh, Do, tengo una, una, una pregunta rápida. ¿Librería de maquetación con qué has maquetado? Tywin. Hombre, es que, te, es que cuando he visto el gradiente del use a Spring, he dicho pues que vamos o a... Sea, clarísimo. Además es que la tipografía es la, la básica de Teluna O sea, que qué bonito Tailwind. Yo sé que sois... O sea, yo es que soy un Tailwind lover. Yo si sí me pudiese tatuar eh, aquí en el pecho, me lo tatuaría. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Eh, eh, Boustral lo, lo odiaba y el Tailwind este es que me ha parecido súper... Yo que soy un paquetazo, pero enorme para pa maquetar y cosas de estas, me ha parecido bastante útil y, y